es otro, no es. Claro, uno podría decir de un modo o otro. Y dice ¿no? Pero sí que no es. Pues, listo, ¿qué modera? Porque sería otro. No me imagino cuál. No te lo imaginarías. ¡Ah! ¡Hey, guys <tose> La Pauli me trajo a fumar, pero yo ya no fumo. Se lleva a fumar sal ¿Cierto Claudio? Oh, hoy día leí una frase súper buena. Cuando no hay energías para crear, solamente queda a trabajar. Me gustó caleta. Porque cuando no tengo energía para crear, en eh, realidad pues no trabajo. Y eso está súper bueno. Este es el episodio Y empieza acá. Con Miguel, más grande. Vamos. Se me acabó la cena, así que estoy súper despeinado. Y se me quedó pegada esa frase porque en verdad... Esta semana hice hartas cosas. Estuve el cumpleaños, el fin de semana, grabamos el podcast el lunes, saqué un post el... martes... ¿Qué más? Bueno, saqué los vlogs de siempre Me había costado caleta sacar como todos los vlogs de la semana Ahora voy súper bien Se me ocurrió una idea para otro podcast eh, No sé cómo va a resultar, pero va a estar bueno Y, o sea, va a estar de... La próxima semana lo voy a sacar Y me están ayudando dos personas Muy, pero muy lindas que no están en Chile. Por lo menos para mí me hace más emocionante, más interesante. Sí, he estado creativo, pero eh, no, no todo tiene que ser ideas nuevas. No todo tiene que ser eh, innovador o rompedor. O... Algunas cosas eh, simplemente tienen que ser, aunque sean pequeñas. Y como el poema Las Canciones de Mauricio Redoles. Hoy día me voy a juntar con la JLA. Eh, y lo he echa de menos a la JLA viernes 8 de junio Pareciera que hubiera celebrado toda la semana, pero las cosas no se habían planeado así. Lo que tampoco se había planeado es que, que hoy eh, encontraron muerto a Anthony Bourdain. Tenía 61 años, estaba con un programa de televisión de comida y cultura y, y en realidad era como un, un héroe personal que tengo. Era muy fan de él y de su forma de... Cómo vivía la ciudad a través de la comida y cómo, cómo comunicaba su amor por el arte de es una noticia que me deja un poco bajón, pero no deja de llamarme la atención lo cercano que a veces nos sentimos con gente que ni siquiera supo que, que existimos. Me pasó con Bowie, me pasó con... no sé, no sé, todavía no lo proceso bien, pero... Mordaña es muy grande. Y los. Lo vamos a extrañar. Tu serie No Reservation está en Netflix. Y está de como de la temporada del 2013. Muy, muy buen programa. hola ah, Hoy día, viernes, normalmente salgo un cuarto a las 5, a las 5, a las 3 de la tarde y salgo porque hay una actividad del Centro de Excelencia del cual soy parte. No, no tiene un permiso para salir, para después a saco los cabros, a compartir una comida, algo suave para beber, todo lo que es, todo lo que es nuestro programático y lo que es la comunión y la y compartir y la comunicación y, y... el carrete, en el fin, ya. Es súper bueno que los equipos se junten en otros contextos que no sea la pega y ahora yo igual me voy a portar bien porque es noche edición de del blog, entonces no me puedo quedar hasta tan tarde. Así que voy a seguir disfrutando así que voy a dejar la cámara un poquito... Me pasé... <risa> de noche. Estoy editando ahora Antes de almorzar para este día sábado Que hasta ha estado bien flojo He estado trabajando en los nuevos proyectos Ha sido una tremenda semana Que sin haberlo planeado fue una semana entera de celebración Por lo cual agradezco a todos mis amigos Que hicieron posible Que fuera una semana completa De celebración Y sus comentarios también y sus saludos de cumpleaños Me hicieron sentir muy muy muy bien Así que les agradezco mucho y así termina este blog de sábado. Terminado de grabar un sábado, editado un sábado y publicado un sábado. Espero. Bueno. Que no salga mi toco, que no salga mi toco, que no salga mi toco. No. No. Sal. Sufríganse, <risa> él es el hijo de una era de una extraña timidez <risa>